la gente mi hilera de youtube. Como ven, hace mucho calor. Si tienen un aire como este que ya lleva mucho tiempo descompuesto y, y, y ya está inservible, lo más recomendable que hago es abrir esta, esta cortina para que deje entrar el aire, porque es aire fresco. Más que decir, voy a proceder a hacerlo. Y como pueden ver, sí da buen aire fresco. Tremendo calor hacia aquí. Ya es periodo de verano. Eso fue todo lo que quería decirles. Hasta aquí se despide Luigi Plugin en YouTube. Nos vemos. Hasta la próxima.